Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y como estáis viendo en ese lado, aquí estoy con el micro, ¿vale? Y a partir de ahora no me veréis la cara. Pero no pasa nada, ¿habrá croma? Sí, porque no veis verde a fondo, en el fondo no veis verde. No, al menos que mueva las manos no se me ven. Ahora mismo las estoy moviendo y no se ven. ¿Vale? No, no hay croma. No hay croma, pero... Pa, principalmente en este vídeo hemos venido a hacer una cosa como habréis visto en el título. PlayStation 5 presenta... Acceso limitados con Rubius, Marcasol, Broncano, Mich Michelle, Janet y mucha más gente, ¿vale? Chicos. Y con muchísima más gente, ¿vale? No os penséis que solo estarán los que acabo de mencionar. No, no, no, ¿vale? Aparece amigos y conocidos del Rubius. Ya veréis quién. ¿Vale? Así que, si no hay nada más que decir, pues vamos allá. Pues como estáis viendo, ¡hay croma! ¿Vale? Solo se me ve la parte esta. La camiseta me la he tenido que cambiar, ¿vale? Del personaje, me la acabo de editar hace un momentito antes de empezar a grabar. Me, me la he editado, me la he puesto negro porque es que si no, no se ve. Y queda como una cosa muy... un bicho muy... muy... Raro, este es mi micro, vale. Del personaje, vale. No os penséis que es el, el que tú dices siempre. Así que sin más dilación, pues empecemos ya. No, ruido y más dilación, empecemos ya. A ver. Venga, tío. Vamos a probar la Play 5. Oye, que evento más raro, ¿no? En la invitación pone... ¿eh? Bienvenidos al interior de una PlayStation 5. Pero... ¿Aquí no hay nada? ¿Qué? ¿Eh? ¿Estás viendo esto? Acaba de mencionar Vegeta, Antes que lo he visto por Vegeta. Si no, ahora mismo no está llegando. Ahí la PlayStation ha play Aquí está. Esto es. La Play 5. Típico de él. Más catering para mí. Camarero, por aquí. ¿Qué es esto? ¿Esto, esto, esto, esto, esto, esto es de locos? ¿Cómo va esa velocidad, muchachos. A velocidades óptimas, señor. Bien. Esto va viendo en popa a todo terabyte. Claro que sí, señor. Llegando a niveles de espectáculo máximo, señor. ¿Cómo va esa tasa de transferencia? Un pin bajísimo, vale. señor. No esperaba menos de esta consola. Y de teraflops, cómo vamos de teraflops. Superando todos los obstáculos y llegando donde no había llegado nunca ningún jugador, señor. Aquí, en la consola más profesional. La única que no tiene becarios. Becarios, no. ¡Cómo me gusta el olor de la diversión por la mañana! ¡Es la hora! Llegan los invitados. ¡Preparados para disfrutar del espectáculo! ¡Sí, señor! ¿Alucinado? Oh. ¿Sorprendido? Es normal, Rubius, no te preocupes, a todos nos sucede cuando los teraflops sacan su verdadero poder. Estoy flipando, tío. ¿Te ha flipado, no? ¿Notas el hormigueo? Sí. Eso, ¿Qué? querido frente, amigo, se llama de velocidad de ejecución. Vale. Al principio, es raro no tener tiempos de carga, pero luego te acostumbras y solo te preocupas de disfrutar. Pero ¿dónde, dónde estamos? Estás en el mismísimo motor de PlayStation 5. Aquí encontrarás todas las mejoras ¿Qué hacen que este sea el mejor lugar para jugar? Ahí ¡Oh! es donde se procesa la magia. Eso hace que el sistema no se caliente. ¡Oh! Y esto. Esto es un bocata de salchichón. Uh. Bienvenido a Acceso Ilimitado. Vas a conocer la PlayStation 5 como nunca antes nadie okay. lo ha hecho. Okay. ¿Estás preparado? Sí. ¿Y qué haces aquí? En Play 5 piensas dónde quieres ir y estarás al instante. No me jodas. Un recuerdo para vosotros, personajes jugables. No, Esperan ser yo, llamado para sus juegos. ¿Sí? Entren en orden y no entruzirán en nuestros los los Esperemos que pase ¿Y a cuánto dices que va tu máquina? Pues en Le Mans a más de 350 kilómetros hora. Pues en una tarde normal mía cazo dos o tres como los tuyos. ¿Y tú qué? ¿Qué cabalgáis vosotros? ¿Qué tipo de máquinas? No me lo llevo a pasear por las praderas porque muerde. Hambre se comió mi gente. El apocalipsis llegó de repente. Qué bonita tonada, pero qué triste. Oye, ¿cuánto lleváis esperando a que os llame a partida? Ah, no, si yo me acabo de sentar, si esto es un trajín que es un no parar. Tanta esperanza y si nunca café en la panza. Va a ser que no, porque... alguien se ha cargado la cosa esta de servir el líquido marrón que despierta. Yo no sé quién habrá sido, igual ha sido el zombi. Ha sido tú, ¿eh? ¿Ha sido tú? ¿Eh, zombi malo? ¿Zombi malo se ha cargado la cafetera buena, que sí? Pero vamos a ver, Aloy, esas no son tus flechas. Sí, he sido yo. Es que es el instinto de caza que no lo puedes reprimir porque si no se enquista en lo que tiene que cazar. Perdona, ¿me devuelves mi personaje? Que ya han anunciado God of War Ragnarok. ¿Eh? ¿Qué es más tu rollo? Venga, Joaquín, asúmelo. Yo soy Aloy. Devuélveme mi vida. Kratos. A la partida de una dimensión aparte. Uf, ya tengo ganas de ver esa partida. Ya me estoy acostumbrando a esto. a dar comienzo una nueva partida de Ratchet and Clank. ¿Qué destino le deparará a nuestros héroes la última vez les vimos cayendo vertiginosamente a través de unos portales interdimensionales? Silencio, por favor. Claqueta. Ratchet Clank, toma tres. ¡Acción! Este sale. ¡Padre vale, nomás hay! ¡Uno! ¡Padre vale, nomás hay! corte corte ¡Qué rabia había, tío! Que es este bien. trabajo no está bien pagado. Pero vamos, vamos a ver, pero que esto no ha sido nada creíble. Por favor. Pero vamos a ver, esto tiene que ser más épico, tiene que ser mítico, con más energía. Tiene que ser espectacular, que es para la PS5. También es verdad que del escuadrón salchichón ya había pedido al bueno. Y me habéis traído al chiquitajo. Y yo quería trabajar para otro director. Pero tú has visto eso, que yo no las veía venir. Menudo golpe he pegado contra el suelo. Santiago, que ser un héroe galáctico no es fácil. Sí, sí, sí, ya lo sé. La vida de las estrellas es muy difícil. Pero ahora, por favor, hazlo bien y a un poquito más de velocidad, ¿eh? que ahora todo va así, más rápido. ¡Acción! ¿Cómo? ¡Oh Dios! ¿Qué es esto? ¿Cómo pueden desaparecer en un segundo? Chicos, si ¿sí estáis. Esto es una ura, ura, ura, ura! Antes de seguir esta parte, os recomiendo que os pongáis los cascos. Porque tiene un efecto que han hecho los de, los de Play 5, ¿vale? Y con los otros que han trabajado, ¿vale? Así que lo recomiendo. Ahora mismo, coger los auriculares que tengáis. Porque lo recomiendo, porque la, la primera vez... Era una guapada la primera vez que lo vi. Así que... Os dejo 5 segundos para, para que vayáis a por ellos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Pues vamos allá, sigamos con Acceso Limitado. Lo flipas, ¿eh? Rubius, lo están flipando, ¿eh? Es que déjame que te dé la bienvenida al departamento sensorial de la PlayStation 5. Un aplauso para la Play 5, a la Federer de las consolas. Por si no era suficiente, te presento el sonido 3D. Dale un poquito de gris, dale. <risa> ¡Game over! ¡Madre mía! ¡Increíble! ¿Sabes que dentro de cada Play 5 hay un Grison dentro? ¿Es el acuerdo que habéis llegado, verdad? Sí, a tope de soldaditos. Y aparte, déjame ahora que pase a la ingeniería, que sé que te gusta. El Dual Sense, la experiencia áptica. ¿Te gusta a ti sentir cosas, eh? Pues mira, al mando. Toma. Y ahora te presento a Langui y Arcano, dos generaciones de raperos que te van a hacer unas rimas con lo que vas a sentir con la consola, con el mando. <risa> <risa> ¡Supri! No me muevo como yo quisiera, con mi cuerpo chungalí de la cangri. Langi, ¿a qué esperas? A enganchar el mando y hacer dacoy. Libertad de movimientos jugando voy. <risa> jugando voy sobre la instrumental, porque volando estoy en este mundo sensorial. Y te van a llamar murciélago todos tus amigos, porque ahora vas a poder ver, gracias al sonido y notando las. Vibraciones sé que si hubiera tenido este mando seguro que mi ex seguiría conmigo. Todas las experiencias árticas buenas comienzan con un chorrazo de luz. Hola rubios, sabes quién soy. Eh, eres Batman, ¿no? No hombre, soy el Dual Sense. Voy a poner a prueba todos tus sentidos. ¿Qué sientes ahora mismo? Pues hace un poco de fresca y eh estoy notando como cruje la nieve bajo mis pies. ¡Hostias! ¡Estoy viendo algo gigantesco! ¡Rápido, el batalán! ¡Eh, que soy el mando, Rubius! ¡Ni se te ocurre lanzarme! A ver, ¿qué sientes ahora? Tiene pinta de ser un arco vale, vale. ¿Sientes la cuerda? Vale, vale. Y tanto, parecía de verdad por un momento, ¿eh? Prueba a disparar con los Hola. gatillos adaptativos, Gracias. Rubius bien, sí, ¿no? ¡Mierda, se ha atascado! Vale, ¡Se ha encasquillado! Vale, vale. ¡Necesito apoyo vale. aéreo! ¡Avisad a Alfred o algo! ¡Alfred no está! Eso. ¡Se fue a Benidorm no de vacaciones vale. con sus colegas! ¿Ves todo este campo? Antes aquí no había nada. Estaba... por programar. Los chicos de hoy en día solo quieren fotorrealismo. Les quitas las texturas y no te aguantan un día. Ah. Oye, ¿tú te acuerdas cuando éramos polígonos? Ahora es que se te ven hasta los poros de la piel. Es que no, no. Recuerdo cuando una ardilla podía ir de una punta a otra del mundo saltando de coloso en coloso. Ahora tienen inteligencia artificial y ya no están para esas tonterías. Oye, ¿jugamos a un juego nuevo? Que te vas a quedar loquísimo, eh. Pero bueno, pero claro, pero qué pasaba. El remake de Demon's Souls. Bendito sea el sol. Uh, el remake del Demon's Souls. Este sí que tengo ganas de verlo. Pero es que con este sol no veo nada, macho. Si te molesta el sol. Aquí lo aparecido muevo. es rey Pero. Así rollo chill. Atardecer en Ibiza, amanecer en Noruega, anochecer en el desierto… ¿Qué te apetece? Esto, esto es increíble, pero ¿cómo, ¿cómo lo estás haciendo? Esto es esto la tecnología Ray Tracing. Esta tecnología está dentro de tu Play 5 y la luz está viva. Eh, escucha, ¿y por qué a ti no te deslumbra? Por favor, ya basta con la bromita. <risa> perdón, perdón, tío. Que se haga la noche. ¡Bienvenidos a una nueva partida de PlayStation 5! Aquí es el lugar donde vas a poder jugar con todo el mundo. Wow. Con tu prima, no con tu primo, acuerdo, con tu hermano perdido. De famoso, desde Japón gente. a Murcia. Porque con PlayStation 5 todo es posible. ¿Y sí, a qué vamos a jugar? ¡Que entre la ruleta! No, vais a matar de un susto. Tranquilo, chaval. Solo es una ruletita. Okay. Y el juego elegido va a ser… ¡Ojo! ¡Vamos con ese FIFA! <risa> en la portería, el crack de Móstoles, el abresobres profesional, el crack del fútbol digital, DJ Mario. ¿Portero? Y el encargado de tirar el penalti va a ser… Jorge Resurrección Coque centrocampista del Atlético de Madrid, que si marca el penalti me va a hacer ganar mi partida. No vayas a tirar ahora del cable, ¿eh, DJ? Te lo voy a parar, Coque, por mis hermanos, por mi familia. ¿Pero ¿A quién se le, se le ocurre a Mario ponerlo de portero sin su manquísimo? Oye, ¿qué os ha parecido? medida. DJ Mario ha demostrado confianza en su lanzamiento a portería. Pero vamos, que DJ Mario no es portero, ni jugador. Esa yo la paraba, ¿eh? Por cierto, Rubius no estaba por aquí. Ey, ey, ey, ey ¿estás bien? Me estoy flipando, tío. Pues ahora te queda el gran final, la fiesta. ¿Qué, qué fiesta? No me hagas responder a esa pregunta. ¡La gran fiesta, Rubius! Vale, vale, vale. Confía en mí. Pero ¿a dónde vamos? Tú solo confía en mí, pero no puedes ir así vestido. pero ¿De dónde sacas todas estas cosas? Tú póntelo. Vayáis porque ahora vino mejor. Ángel, este es Mangel. Este es José 3 Dron Que más Baby Paulina María Lebrón. Javier Fernández Amaya vale. Degrés, uh -huh. Margasol que ya lo hice directamente. Lucas Ordenes, algunos no conoceréis. Melos Morenos, son de España. Ranch, ranch, ranch. Merchel, Nunea. Yo Andreas, Vegeta777. Peter ¡Ah! ¡Este sin Peter! Y, y... Juan Albo o Santiago Segura No me salía Este era Santiago Segura Cristo, David Broncano El Agui Arcano. Saludos hermanos. Uy, Rex. como si no? Que no lo conocéis. Reventa o tu No sé qué más. Y bye. Poké Y Mario. Y Mario la Iglesia. la Ceste. La Brix. Pues. por ¿Dónde ha estado, tío? ¿Dónde ha estado? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿Dónde está la Play? ¿Dónde está la Play 5? Se la llevó un mago, Gnocchi. ¿Sabes lo que es eso? Sí, así que vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a encontrarle. Escucha, si te, si te explico, madre mía. Pero, la demoledad sí. que he vivido. O sea, he visto a Pedro, a Pedro. He visto, Esto visto no a Esto Vegeta no lo ha he mostrado. Esto no <risa> lo <la risa> ha mostrado. Bueno, no, no era raro. Pero pues yo era lo era muestro realmente. porque está. También he visto a un tío que hacía ruinas raros. Me... Es de policía. Sí, no, no, ese, ese, de, ese es de la academia de policía. No, yo refiero a Grison. Ah, sí, el de la gente No, el de CCI no, el otro También he visto a Lloyd que se ha puesto ahí a chupar llaves inglesas Yo he estado aquí media hora, ni un refresco, ni nada tío. Esto A, a ver, he estudiado A ver, he estudiado Pues, chicos Ya está Pues sin más dilaciones Vamos acabando por aquí Este gran video De la PlayStation acceso limitado con rubio pues si os ha gustado si os gusta la play 5 y también os ha gustado este vídeo a guapito darle chísimos que ¿Eh? nos veremos ¡Chao! a la próxima segundo acá acabamos por aquí Me ha gustado muchos likes videos, y activar la campanita para no perderos ningún ¿no? porque si no y a mejor, ya mejor Ninguno ningún significa alguno ¿Eh? Os. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!